Todos la verán, Te lo juro. Fossi es semiacuático. Si no, ¿cómo pudo estar debajo del agua tanto tiempo en el número 87? Se tomó una píldora de liberación prolongada de oxígeno. Por última vez, Fossi no tiene agallas. Hola, Peperán. ¿Está hablando conmigo? De que no dijo mi primo Stan O el puerco del bosque negro ah, ah, Hola Sketch ah, Estábamos hablando del ah, ah, Agua Me gusta el agua Escucha, voy a hacer una fiesta el viernes Deberías ir ¿En serio? Qu quiero decir, uh, genial, genial Y puedes jalar a tus cuadernos Una invitación a la fiesta de Sketch Una fiesta de octavo? Todo el año ¿Qué es eso de jalar a tus cuadernos? Jerga de octavo grado Nikki, traduce a Jalar, llevar, traer o acompañar Mujeres no ignorantes La jerga de octavo grado no viene en los libros de texto Es una delicada amalgama cultural de influencias sociales Cuadernos, busca cuadernos Cuadros, cucarachas, compás Nada Jamás voy a entender a que y a sus amigos Amigos Cuaderno es amigo Dijo que llevarás no. a <risa> me limpiaré los dientes Ah, oh, no me sorprende, porque nosotros tres somos los más geniales de séptimo grado ¡Ah! ¡Oh, oh! Mi gafas Mi cómic Mi diccionario rápido Oye, trinquet, ¿ya te enteraste de la fiesta de Sketch? Solamente el susurro de todo el equipo de animadoras Escuché que invitaron a algunos de séptimo grado Oh, esa fui yo. Y Nicky y Milo, porque ya sabes, ellos son mis cuadernos. Eh, si quieres, le hablo de tía Sketch. ¿Qué? No, gracias. No necesito ese tipo de presiones sociales. Sí, y este año tienes que llevar una pareja. ¿Oh, ¿Pareja? Nadie lo mencionó. Oh, oh, oh, lo siento. Lo siento, Peperán. Los de octavo grado te van a comer viva. Si te contagias de paperas, podría salir ilesa. Hay un chico en la enfermería que te puede contagiar por 10 pesos, pero no digas que yo te lo dije. Ah, ah. ¿Cuál crees que sea tu mejor cualidad para conseguir pareja? Mi conocimiento enciclopédico y todas las cosas que se derriten. Bien, estaremos en contacto. Milo, la siguiente te toca. Winmerrow, ¿qué crees que podamos... llevar a la fiesta? <risa> Gracias, te hablaremos luego. Yo te llamo. Ah, Milo, no. Si llegamos a la fiesta con la pareja equivocada, será mejor que no vayamos. ¡El que sigue! Ninguno de los candidatos que hemos visto... Si no pagas la cuenta y te vas de este mostrador en dos segundos, llamaré a los de seguridad. <risa> Depuramos todas nuestras posibilidades de pareja, pero seguimos buscando en los museos para encontrar a la tuya. Oh, yo ya decidí a quién llevaré. Voy a invitar a Stuart Waldinger. ¿No? <risa> <risa> ay, ay, por un momento creí que hablabas en serio. Hablo en serio. Voy a invitar a Stuart Waldinger. ¿Qué? Stuart Waldinger representa lo que está mal de los de séptimo grado, timidez, conflictos adolescentes, estas etiquetas de lepra social son lo que conseguiremos si vamos con él. Por favor, no invitas a Stuart Waldinger a la... Uh, ¿Nikki? ¿Me dijo que sí? Tienes que reconsiderarlo, Stuart Waldinger no es material para fiestas. Oye, ¿por qué no invitas a ese muchacho guapetón del Nobel look Peperán, tiene 34 años. La edad no es tan importante como nuestra reputación. Stuart arruinará nuestra oportunidad. Apaga la luz, princesa. En cualquier fiesta de octavo grado en el futuro. Peperán, me gusta Stuart. Voy a llevarlo a la fiesta y no diré más. Pues debes meditarlo. ¡Ay! ¡Ah! Deberías ir conmigo. ¿Estás loca? ¿Loca como una zorra? Tú eres definitivamente más zorra que... Oh. ¡Nikki! ¡Estoy loca! Odia a alguien regalando entradas para el concierto de Yoyoma allá afuera. Bien. Reduje mis opciones a Alice Kane y a Lola, la chica de la horchata en la casa Hazelnut. Ajá. Tengo que convencer a Nikki de que no lo lleve. No lo sé, Pepper. Parece que se divierten juntos. Milo, esto no es por diversión. Esto es una fiesta de octavo grado. Nikki no puede llevar a Stuart Waldinger. ¡No puede! Tenemos que acabar con toda la vida en el perímetro. Licencia para arrollar. ¿Qué onda, Pepperan? El amigo de tu amiga es un retrógrado. No alimentes a los monstruos, cielo. ¡Hola! Dieter está aquí para la entrevista. Nunca lo escogería yo, pero un extranjero se puede convertir en exótico. Llámalo luego. Si Nikki no escucha razones, tendré que remover la tierra. ¿A dónde vas? A la tierra de los perdedores. La pista de carreras de autos de control. Hola, Pepperán. ¿Quieres ver mi Mironmatic? Matic? Ah, ah, Perfecto. Stuart Waldinger, acabas de comprar tu boleto para salir de la vida de Nikki. Oye, Nikki, creo que deberías saberlo. Lo sé, Peperan. Siempre lo he sabido. Pero ahora que has llegado a tocar fondo con tu falta de habilidad fotográfica, podremos conseguirte algo de ayuda. Mira, lo siento, Nikki, pero Stuart Waldinger está saliendo con otra mujer. Hola, Nikki. Hola, Stuart. Ella es Thorn, mi causa perdida. Le ayuda a adaptarse a la libertad. Y qué maravilloso trabajo has hecho. Ah, a él solo le interesa ayudar y ayudar. Oh, Estará bien ese de séptimo grado. Nos importa. Carga. ¿Quieres ir a la fiesta de sketch conmigo? Oh no, tú irás a la fiesta de Sketch conmigo. Oye, yo te pregunté primero. La fiesta es mañana en la noche. Tenemos 24 horas para quitarnos ese peso muerto y salvar mi. Ah, perdón, nuestra reputación. Voy a hacerle a Nicky el favor más grande de su vida. Voy a desinvitar a Stuart Waldinger. Uh. Stuart Waldinger, tenemos que hablar. Sé que Nicky te invitó, pero. Nicky es la mejor. Yo no sé. Que... ¿Cómo hiciste eso? Sobre la fiesta de Sketch. ¡Cuidado! Uh. ¿Quieres darle una vuelta? Uh, uh, uh, no, no lo sé, yo... ¿Desde hace cuánto conoces a Nicky? <risa> ¡Vaya! <risa> le está sacando el Fossi a esa cosa. ¿Te gusta Fossi? Nicky y yo tenemos una discusión cerrada sobre si tiene agallas o no. Fossi nunca ha tenido agallas. Exactamente. Oh, eh, eh, ¡Gira! ¡Oye! ¿Lo logré? ¡Mira! ¡Eso lo! Uh, uh, Nikki. Yo, yo, yo ya me... iba. Bueno, tal vez Stuart Waldinger no era tan malo como creías. Lo admito, tal vez no sea el más grande de los torpes, pero es un torpe. Dos palabras, Pepperán. Ja y ja. Milo, esta noche tenemos la oportunidad de infiltrarnos al cerrado círculo de la genialidad y no voy a permitir que nada lo eche a perder, incluyendo... ¡A Stuart Waldinger! ¡Hola! Tal vez esto te suene un poco... brusco, pero tengo algo que decirte. Ah, ¿Me huele la boca? ¡No me dio tiempo de lavármela! Nicky, ya sé que te gusta mucho Stuart Waldinger, pero... ¿En serio? M ¿Mucho, mucho? Hola, les estoy hablando. Bien, esta fiesta es muy importante, como para que... ...ustedes... ...aparezcan... Es solo que... Lo siento, Pepperan, ¿qué decías? No es importante... andando... ¡Todos ustedes me dan asco! ¡Tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Sentados en sus grandes caballos de octavo grado! ¡Juzgándonos! ¡Claro que este chico no entra dentro de su perfecto círculo de la genialidad! ¡Pero es generoso! ¡Y listo! ¡Y listo! Y lo más importante es que hace feliz a mi amiga Nikki. Y si eso no está bien para ustedes, no necesitamos estar en su dichosa fiesta. Como digas, carga? ¿Tú podrías reparar el girador de vinil? <risa> ¡Claro! Deberías relajarte, Peperán. Tómalo con calma. Al igual que Stu, Waldinger lo hace. ¿Tú, Sketch, conoces a Stuart Waldinger? Claro. Tú sabe jalar con los cuadernos. Es buena onda. Pero él es un... Él anda por tus rumbos. Dice que eres una chava de prima. Ah, ¿y eso es bueno? Sí. <risa> ¡Claro que sí! Soy la más base de las bases. Y mis cuadernos son la buena onda. <gasps> ¿Lo ves, Milo? Sabía que Stuart Waldinger era genial. No importa cómo te veas o con quién andes, todo se reduce a lo que tú eres. No somos estereotipos, Milo, somos personas. Anda, desenfólvate y vamos a divertirnos. Ven, Milo, no seas tímido. Tú eres un gran bailarín.